Va Pikachu bajo el sol En la playa Barrenador debe haber Una ola Para mí Tentacool Tentacruel y Flapas Está mí, en mi invierno El calor sube más De pronto De pronto flash, mi, Mi Pokémon irá a sufrir De pronto de flash. flash Cambio, Cambio con a robot en el mar. mar Pikachu irá. De cada dos atraparé Porque soy Ash Y no puedo fallar oh. De nuevo Flash, el gallo atraparé. Pikachu y Flash irá duermo sin duda. No es posible, no es verdad. La Pokébola va basta ya, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto Flash, mi Pokémon, Pokémon irá a suciar, de nuevo Flash, cambia el color de mar. Pikachu irá, el garado se atraparé, porque soy Ash y no puedo parar.